Nombre, pues obviamente, obviamente, Sofirs 20. Vale, gratis, por favor. Color, soy muy blanquita, o sea que vamos a poner este color. Utilizar cuando se necesita mando. Juego eh... una partida para entender: ¿se necesita mando Scorpix? Pues voy a. Voy a probar, vale, con el con el mando A ver si... No sé cómo va esto, eh Te lo digo, no sé cómo va Vamos a ver No sé qué tengo que hacer ¿Tengo que darle al play o...? Me está empezando a gustar y esto no puede ser, eh Vale, espérate ¿Cómo, cómo salto yo? ¿Cómo se salta? ¿Cómo? Ah, se salta con esto, ¿no? No, espérate ¿Se salta? No, aquí no. No, eh. Oh, vale, vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. <ríe> me está empezando a gustar Scorpix. Me flipa, me flipa. Me está gustando mucho, Scorpix. Es ¿cómo me conoces, de verdad? ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? Vale, vale, vale. vale. ¡Uh, Jerónimo! Vale, vale, vale. Vale. Uli, Uli, No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho, pero he llegado hasta el final. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué hay que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? A ver, que alguien me explique. Ah, tengo que intentar no caerme. Ah, ¿por qué? Ah, porque traen bombas que explotan, ¿no? Las bombas explotan Tiene toda la lógica del mundo. Oye, oye, oye, no sé cómo lo estoy haciendo, pero estoy sobre... ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita! Estoy intentando sobrevivir. si ¡Sí me caigo! ¡No, no, no, no, no! no no ¡Vamos! ¡Venga! ¿Por qué no salta el muñeco este? ¿Por qué no salta? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! Espérate. ¿Cómo saltaba esto? Que no me acuerdo. ¿Cómo saltaba esto? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Cómo ¡Oh, se saltaba? Ah, vale. ¡Toma! vale no sé cómo lo estoy consiguiendo y no sé lo que está pasando yo solo tiro para adelante me tira el paro ese me tira ese paro. no no no no no no no no tira para adelante tira para adelante ay ay ay tira tira tira tira para lado no para el otro lado ahí ole ole ole los caracoles toma toma toma toma toma no sé cómo estoy haciendo esto. No sé cómo estoy haciendo esto. Yo solo tiro para adelante. Yo solo tiro para adelante. Como los de Alicante. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira Ole, ole, ole. Ni una bola me da. Ni una bola me da. Cheque, cheque, cheque. Soy una caca. Chicos, hay que intentar no caerse. Pandeliño, esto es muy fácil, güey. Esto es muy fácil. Esto no es demasiado fácil. ya lo he pillado! Ya lo he pillado. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Voy a ganar y no me lo creo. <ríe> nadie me gana, nadie me gana. Voy siguiendo a los, a los genios estos. No Yo voy siguiendo, yo voy siguiendo. Vale, vale, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. <ríe> no. vale, vamos, vamos. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. estaba diciendo que corría si no corría. No corría mi lepo Vamos, vamos, vamos. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Vamos, vamos, Sofis 20. Vamos, Sofis 20, que tú puedes. Vamos, Sofis 20. Todos eres chacho, Sofis, Sofis. Vamos. Uy, uy, casi me caigo por ese hueco. Casi me caigo por ese hueco. Espérate, espérate. No, no, no, no, no, no. Vale, vale, vale, vale. vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bien. No, eliminada. Me quedé eliminada. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, se puede ir por aquí. ¿Se puede ir por aquí. Pues yo voy por aquí. La la la la. Aquí Que llego la primera. Que llego la primera. No me. No, no, no, no. Que llego la primera. Que llego la primera. Venga, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas palo S? ese? ¿A qué espera el palo ese a llegar? ¿A qué espera el palo ese? Yo iba a ser la primera. Soy la tercera. Oh, oh, oh. ¿Cómo salta esto? ¿Cómo salta esto? Pero no te pares ahí. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Es que tontito el muñeco es tontito, ¿Vale? Y entonces seguimos con esto. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ay, ay, ay, ay. No no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué llego? ¿Qué llego? Aquí solo puede ganar una persona. Oh, oh. No, no, no, no, no, no, no te vayas para atrás. Bueno, sí, bueno, no, espérate. Ahí estamos. Me subo, me subo, me subo, me subo, me da tiempo, me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. sí, me da tiempo. Vale, puedo, subo, subo, sube, sube, sube. Lo puedo, puedo, puedo, puedo, puedo, puedo. Quita, quita, quita, quita, quita, quita, quita. ¡No! Levanta, levanta. ¡Pss! Levanta. Vale, vale. No te caigas, no te caigas, he dicho, no te caigas, he dicho. Y se cayó ¿Cómo lo he conseguido? Ay, Dios mío, qué voy a hacer la primera ole ole Bueno, la primera no ¿Pero dónde tengo que marcar? Al otro lado? ¡Atención! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Lo he hecho mal, lo he hecho mal Perdón el equipo No se paren ustedes conmigo, ¿vale? Soy nueva en esto No, no, no, no, no, no Para, para, para, para, para aquí. Uy, uy, uy, uy Cuánta gente, cuánta gente, cuánta gente Cuánta gente hay por aquí No, no, no, no, no, no, no, para, para. Mira, mira, mira, mira cómo esquivo las bolas. Mira cómo esquivo, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Has visto, has visto cómo esquivo? ¿Has visto cómo esquivo? Soy esquivadora profesional. Oh, no, no, no. Empuja, empuja la puerta. Empuja la puerta. Vale, vale, vale. Llegamos no, no, no, no. vamos, llegamos yo. ¡Onda! Reclama. ¡Onda! Vale, skin, skin. A ver qué skin me toca. Bombero. Pues vale. En algún momento te he dicho yo que te pongas personalizar, utilizar. Gracias. Gracias. Ay ay ay. Espérate, espérate. Ay ay. Vale, espérate. Entonces aquí es. No. Espérate. Esperamos. Pasamos. Y aquí vamos por aquí. Vamos por aquí. Pasamos. ¿Has Si que esto se llama Oh, oh, qué difícil. Oh, qué difícil. Oh, oh, oh, sí que es difícil, sí. Sí que es difícil. ¡Ay! Clasificada. Si consigo ganar, la persona que me esté viendo me tiene que seguir. ¿Vale? ¡Ostras! <ríe> Ahora miro quién es, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Espérate. Uy, no no no no no no no para para para para para. te veo, ¿eh? Un momento. Un momento, ¿eh? Que solo tengo una pantalla y no puedo. Uh, lucha como hecho, hecho, hecho. Para para para para para. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo. Ah. No, estoy... no no no no no. Para, para, para, para, para. No, no no sé qué está pasando, ¿vale? No sé qué está pasando. Ay, Dios mío. Chicos, chicos. Han ganado el payaso ese. ha ganado el payaso. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí que puedes jugar. Sí, sí que puedes. No sé si con dos personas sirve. No lo sé. El código. Mira, te lo digo. ¿eh? Te lo digo. 68455. Ole, ole, ole. Muy bien, chicos. Muy bien. Muchas gracias a las personas que habéis entrado. Y que gane el mejor. Ahí, ahí, espérate. Espérate. ¡Ay! ¡Ay, que mentira esto! no, no Si empujáis todos a la vez a un lado, no se puede ir por el otro Ay, Cuidado con las pelotas estas que, que... Y lo digo, ¿sabes? Y lo digo y me dan Y me dan otra vez Cuidado con el Tetrix Cuidado con el Tetrix Pablo, cuidado. <ríe> cuidado Cuidado, cuidado Cuidado uh. Tienes que intentar no caerte Cuidado, cuidado, cuidado con este, eh Cuidadito Cuidadito con este, no me lo preguntes, como estoy viendo, no soy experta en estas cosas, ¿vale? Ay, ay, ay, ay, que lo estoy liando. No sé qué estoy haciendo. No sé, no, no sé qué estoy haciendo. Ay, ay, mío. Espérate. No sé quién queda, ¿eh? No sé quién queda de vosotros. No sé quién queda de vosotros. No sé quién falta, ¿eh? No sé quién falta. Venga, venga, venga, venga, venga. ¡Oh! ¡Grande ese Pablo! Hola, Scorpix, ¿qué tal? Os digo el nombre, ¿eh? 42171. 4217. Sí, exacto, ese. Ese es el número. Pero bueno, somos 45. Vale, venga, vamos. Vamos a jugar, ¿vale, chicos? A jugar. Ay, ay, Dios mío. Espera, cuidado. Cuidado que alguien lo resbala, ¿eh, chicos? Acordaos que alguien lo resbala. Ay, Dios mío, sí que resbala esto. Me gusta este juego porque es complicadito. Me gusta, mucho este juego. Me está encantando. El próximo directo. Ya sabéis lo que.. Te estamos esperando. No sé si vas a querer volver a jugar o no. Mira, mira, mira cómo esquivo las bolas. Mira, mira, mira, mira cómo esquivo. ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Pum, pum, pum, pum! pum Pablo, eres como yo, ¿eh? Estás esquivando todo. No sé si te has llevado. ¡Ostras! Oh, no, no me. No, no, no. Me ha dado. Me ha dado ese tambor. Me ha ¿Habéis llegado ya a la meta? No sé si habéis llegado ya o no. Yo estoy en ello. Estoy intentando llegar. Venga, Pablo. Vamos. Vamos, Pablo. Bien. Otra vez este. Otra vez este, chicos. Otra vez el de las bombas. Cuidado, Pablo. que, que Cuidado, Pablo. Que te van las bombas. Ay, ay. No, no, ahí no. Ahí no. Ahí no te recomiendo que vayas. <risa> ¡Bien! Yeah. ¡El animal! Qué Vale No vale No. en serio! ¡Pablo ha ganado! ¡Pablo ha ganado! Qué fuerte! Ya ves, ya ves, sabe jugar, ¿eh? Sabe jugar el Pablo <ríe> Sabe jugar bastante ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que ya me han pegado! ¡Ya me han pegado porrazos! ¡Ya, ya me pues, chicos! ¡Venga! Tranquila, que tranquila que ya llego Ya voy eh, ya voy Un momento Un momento que ya voy Estoy llegando Vamos, vamos ¡Oh! Por poco Venga te estoy viendo a ti Pablo Venga Venga tú puedes Venga Pablo que ya llegas Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, llega, llega, llega Que yo no estoy, yo, yo no estoy No me esperes No me esperes Que yo no estoy ahí, he perdido He perdido, sigue, llega a la meta. Bien, a ver dónde estás. Aquí, venga, venga, que te veo, te estoy viendo, Pablo. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy, uy. Casi, casi, casi, casi, casi. Ahí estamos viendo cómo Pablo intenta esquivar los láseres. Está intentando esquivarlos, pero parece ser que consiguió la ronda. Así que ha ganado la partida. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, lo pasado ahí. ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿vale? Y ahora sí, vale, ahora, entonces, esto, no, no, no, no, todavía no, todavía no, todavía no. estamos viendo como 20 es está avanzando por el, el. La cosa esta. Uy, que le ha dado un martillo. ¡Hala! Venga! Ya más golpes el muñeco no puede recibir. Adelanta el payaso, adelanta el payaso y le ganó el payaso. He quedado eliminada. ¡Oh! ¡Oh! No me lo creo. No me lo creo. Que lo tenía. Que lo tenía. Y el me América caído! Si ¿Sí es que no puede ser. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Pero. pero sí que voy mejorando. ¡Ole! Pensaba que este eras tú, tú. Pensaba que eras tú. Y no eres tú, no eres tú. Casi, casi. Vamos, vamos que lo tengo. He ganado. He ganado. Mi primera partida, por fin. He ganado. W en el chat, por fin.